Gracias, señor presidente. Señora ministra, buenas tardes. Quiero comenzar mi intervención con una reflexión eh, sobre la inmejorable Constitución. Y nótese la ironía en mis palabras. El debate sobre si es necesario un proyecto nuevo constituyente también nos incumbe a las personas con discapacidad. Hablemos del artículo 49 de la Constitución española. Seguro que, señorías, ustedes conocen bien este artículo, que es lo que contiene. Y vamos a hacer un análisis rápido del mismo, de lo que nos dice este artículo. Eh, habla de la rehabilitación, es decir, que quiere convertirnos en personas normales. Habla de la integración y de un, de un punto de vista caritativo, que no es lo que queremos. Lo que queremos es equidad e inclusión. Y lo peor de todo es que habla de un concepto y es que nos, ha, nos llama disminuidos. Yo soy una persona disminuida. Sin comentarios, nada que añadir. Eh, señorías, queremos una nueva constitución más inclusiva, que nos represente con dignidad. Porque es que además, luego el artículo 53, en su punto tercero, nos dice... Que el mencionado artículo 49 no es de aplicación directa, con lo cual, si ya es deficiente en su redacción, pues también lo es en su normatividad. Quiero compartir con usted, señora Ministra, otra reflexión, un poco más visceral desde la emoción. Hay días en que, sinceramente, ya no creo en la inclusión, porque ha sido más bien una integración impuesta y es por la falta de reciprocidad. Luego explico un poco mejor esta, esta idea. Hasta ahora hemos trabajado por la inclusión, pero solo desde una parte. Es necesario que la otra parte también se involucre, que haga un ejercicio de reciprocidad y de voluntad. Y esto no lo han demostrado su gobierno ni los gobiernos anteriores porque se han dedicado a parchear, pero no a ir al fondo de la cuestión. Porque por mucho que yo aprenda a ir en una silla de ruedas, si no existe una rampa, difícilmente podré acceder al edificio. Y esto está pasando en algunas escuelas. Por mucho que sea hábil en el braille, si el texto no está adaptado al tacto, tampoco podré leer. Por mucho que aprenda la lectura labial, que tenga habilidad, si una persona no vocaliza, no la voy a entender. Y aunque se promueva la lengua de signos, tampoco esto significa inclusión, porque todavía la sociedad no lo ve como un idioma inclusivo. Y al final nos sentimos como personas extranjeras en nuestra propia tierra. Necesitamos un cambio de concepto y de paradigma de la inclusión y que cale en todos los estratos del sistema educativo. Y les pongo un ejemplo. Las personas con capacidades diferentes han estado toda la vida, hemos estado, esforzándonos por formar parte de la sociedad. Pero, señora ministra, creo que ya es hora de devolver a todo este esfuerzo que se ha hecho, devolverlo y la forma es colocando este tema como una máxima prioridad de nuestro Gobierno, sin, con medidas que avancen para conseguir esa educación inclusiva. Ya han demostrado el colectivo de las personas con capacidades diferentes toda la vida, desde el nacimiento toda la vida, han demostrado estar a la altura y tener capacidades. Es hora de que todas las instituciones estemos no a la altura, como se suele decir, sino a su altura. Es decir, tenemos que también, esforzándonos para demostrar que también esas personas tienen capacidades y hay que dem demostrarles que estamos. Ya es hora de crear un marco legislativo que sirva de guía para los distintos territorios, para todas las di distintas comunidades autónomas. Sabemos que el tema que nos atañe hoy es de competencia autonómica, pero el Gobierno tiene que liderar y puede y debe hacerlo creando un marco legislativo. Porque la LONCE hay que derogarla y hay que crear una nueva ley de educación inclusiva, de verdad. Y no lo pido yo únicamente, eh, ya como persona adulta. Eh, lo solicitan eh, Carmen y Lucía y muchos niños y niñas con diversidad funcional. Hablamos de Carmen. Eh, es uno de los tantos casos de un diagnóstico erróneo donde la Administración Educativa dice que es una niña autista, y su madre y su padre dicen que es una niña sorda y ahí estamos en ese conflicto y al final se afecta, queda afectada la escolarización de esta niña. Señora ministra, no sé si usted sabe que las personas sordas se nos confunde mucho con el autismo, pero es que lo más fuerte es que no sepamos hablar con Carmen, que nadie sea capaz de comunicarse y conocer y saber qué es lo que le pasa. Esto no es normal. Hablamos de Lucía. Lucía es una chica valenciana, 16 años, padece una enfermedad rara que le provoca mucho dolor y que no cuenta con los apoyos que necesita porque no se los administran. Su madre ha seguido peleando, ha conseguido 195.000 firmas y las ha presentado y al final ha conseguido profesores de apoyo para que por fin pueda cursar el primer curso de, de bachillerato. También me preocupa en otras comunidades autónomas como el País Valenciano, en Asturias, Andalucía y en otras comunidades autónomas donde el alumnado sordo no puede acceder con, con intérpretes de lengua de signos en las aulas. En el País Valenciano hace una semana se consiguió este recurso tan necesario. Significa. Que Dígame usted, señora ministra, cómo todo este trimestre, desde que comenzó el curso escolar, van a poder superarlo con calificaciones óptimas. Y podríamos enumerar tantos y tantos casos de familiares que se dan cabezazos contra un muro porque lo único que piden es que sus hijos o hijas sean escolarizados en centros ordinarios de calidad y el problema es un problema de base porque no se ve la inclusión bueno como algo que quizás se pudiera conseguir. Es una palabra que estamos utilizando de forma, bueno en el ámbito político, es como un estilo. Pero como algo, en definitiva, imposible de es una modernidad, algo muy moderno, pero algo de imposible de, de conseguir. Hay que cambiar la perspectiva y ver y hablar de ello como lo que es un derecho a garantizar. Eh, quiero decir, bueno, me dirijo a las señorías del Partido Popular porque tienen mucha, mucha, mucha culpa de lo que estamos hablando, porque la LONCE es cosecha suya la maldita 11. No podemos olvidar que durante mucho tiempo se ha estado vulnerando a la educación, el derecho a la educación de los niños y de las niñas con diversidad funcional, les guste o no, es así. Y tenemos un claro ejemplo, es el informe del Comité de la ONU donde después de la investigación que se hizo durante la época que ustedes gobernaban, las conclusiones fueron devastadoras de este informe. La ONU, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ya nos ha dado varios toques a España porque nuestro sistema educativo vulnera de forma sistemática el derecho de la infancia con diversidad funcional. El artículo 24 de la Convención está vulnerado y habla de las personas con discapacidad, el derecho que tienen y el vulnerado. Y esto lo firmamos hace una eternidad. Y ya es hora de, cam de cambiarlo. Y estamos en un tiempo totalmente diferente. Hablamos de cada La eternidad es importante porque el concepto de tiempo, cuando hablamos de las personas con diversidad funcional, es importante porque cada minuto perdido es una oportunidad perdida para conseguir una integración real en la sociedad. Cuéntenos, señora ministra, qué piensa hacer al respecto. Y Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Lima.